Voy a poner acá en el chat. Hola Jos, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Ahí pude ver el chat. No estaba viendo el chat, por eso estaba tardando. Jos de Madrid. Ah, te hice una lectura. Eh, para principio de año fue, ¿no? <ríe> ¿Qué hora es en Madrid? Son. Deben ser las 12 de la noche, ¿no? Bueno, entonces, voy a hacer horóscopos signo por signo, rapiditos. Este, voy a sacar algunas cartas signo por signo y si alguien aparece y quiere hacer una lectura mandando una donación, respondo. Puedo responder por sí o por no. Puedo responder, eh, hacer una lectura de cinco cartas, una lectura extendida. Sí, exacto, me dice. Ah, sí, porque googleé la otra vez que dice que España tiene cuatro horas arriba. Acá son las ocho. Bueno, voy a sacar primero, para iniciar el stream, otra cábala. <risa> eh, voy a sacar una cartita de un tótem de poder. A ver qué dice para el stream de hoy. La serpiente. ¡Ah! Me acuerdo que ayer a algunas personas les salió la serpiente. Bueno, Jos, vos sos de Aries. Ayer hice un vivo que a Aries le salió la serpiente. ¿También? <ríe> Re loco, me acordaba de Jos. Bueno, la serpiente dice, la serpiente te otorga el don de soltar y transmutar. El gran espíritu te pide que mudes pieles, que dejes atrás creencias obsoletas y limitantes y que te abras a lo nuevo. Bueno, para cuando veas este mensaje... Posees el don de sobrevivir y de fortalecerte de situaciones extremas. Utiliza tu innato poder de cambio y adaptación. Suelta rencores y conecta con tu presente. Tiempo de perdonar y de perdonarse. ¡Wow! Tremendo. La serpiente a mí es un animal que me causa mucho rechazo, pero supuestamente tiene su lado positivo. En este caso es un animal que tiene la capacidad de cambiar de piel. ¿no? Entonces te pide en este momento para el día de hoy o para cuando se vea este mensaje que tengas esta capacidad de ser como la serpiente, de cambiar la piel, ¿no? De dejar atrás todo lo que ya no sirve, que no funciona y es momento de abrirse a lo nuevo. Bueno, y la serpiente dice que tiene el don de sobrevivir y de fortalecerse de situaciones extremas. Así que cambio y adaptación, ser flexible, ser flexible como la bicha esa. Ser más flexible. Voy, voy a sacar otra. Sobrevivir y adaptarse a situaciones extremas. Wow. Sí, extrema es la, la economía argentina. <ríe> me voy a sacar otra carta más. Carta de... Reiki sanación. A ver qué otro mensaje tenemos para este stream. Si ¿Sí me guían un poquito. Bueno, sacó, salió un sello que dice... On ha Se", no. On, ya, se, yo, nem. Bueno, no sé, la verdad que no sé idioma chino. Dice, este símbolo nos recuerda nuestra esencia eterna e infinita, ya que es para sanar asuntos pendientes del pasado, del futuro y también para enviar energía sanadora a distancia. ¿Energía sanadora a distancia? Bueno, eh, yo estaba hablando en el stream de ayer y puse un post también de que... Mmm, Astrológicamente, Quirón, el sanador herido, está en Aries. Hace un montón de tiempo que está en el signo de Aries dando vuelta. Y que, como estamos ya entrando en la temporada de Aries, hay planetas que están pasando por Pisces todavía, ¿no? Bueno, y ya entrando en Aries. Entonces, más allá de que esté el Sol en Pisces, ya eh, Venus está en Aries, está Júpiter en Aries, y que Aries es el signo de la guerra, es el primer signo del zodiaco, rige a todo lo que es mente, cabeza en sí. Este, entonces, yo lo que creo es que al estar Quirón ahí, el sanador herido, primero que para la gente que tiene planetas en el signo de Aries, puede llegar a estar perturbando un poquito, ¿no? Depende donde tengas a Aries. Este, pero bueno, lo que decía en el post de ayer que puse acá en Instagram, eh, eh, en el feed de comunidad acá en YouTube y en Instagram también, que Quirón está siendo tocado por Júpiter. Júpiter es un planeta expansivo, ¿no? es el planeta más grande dentro de, del sistema solar, así que Júpiter, justamente como es un signo que es grande, agranda a este Quirón, que Quirón es el sanador herido. Vi un posteo en Instagram que decían que hay una serie de un médico que está enfermo, y el médico ayuda a curar a todos, pero no se puede curar él, ¿no? Bueno, Quirón, el sanador herido, tiene que ver un poco con esto. Y creo que todos los que somos eh, tarotistas o terapeutas, eh, tenemos este problema, ¿no? O mismo mucha gente que es psicóloga estudia psico psicoanálisis para sanarse a sí misma, algo que nunca va a poder, porque todos necesitamos de otras personas, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo soy muy buena tirándole las cartas a las demás personas, pero me tiro a mí y me olvido de lo que me digo. O sea, soy malísima conmigo. Yo necesito un tarotista que me tire a mí. Bueno, mi mamá. Bueno, entonces, tenemos esta carta que dice justamente en este stream que... Eh, podemos mandar sanación a distancia, ¿no? Eh, yo puedo mandar sanación a distancia. De hecho, ayer le leí a un chico de México y a una chica de Puerto, de Puerto Rico. Después, eh, bueno, toda gente que es de otro lado. Así que eso también me entusiasma mucho. Eh, entonces, dice, que es una carta para sanar justamente esto que decía de Quirón, ¿no? Sanar asuntos pendientes del pasado, del futuro y también para enviar energía sanadora a distancia.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 Solo vivo el hoy. Ahí está mal escrito. Fututo, dice. <ríe> ni el pasado ni el futuro importa. Solo vivo el hoy. Bueno, vamos a vivir el hoy y vamos a adaptarnos a las situaciones extremas. La serpiente igual, viste, te pide flexibilidad, pero que tengas presente de que hay posibilidades que algunas cositas puedan llegar a pasar, ¿no? También O algo que esté pasando. Bueno, a ver, ¿qué voy a hacer hoy? En este stream. voy a usar este mazo que también eh, me lo trajeron de España pero es un mazo que está acá en mi casa hace un montón y puedo usar estas cartas que no uso nunca ¿eh? para cambiar un poco para hacer algo distinto a lo que hice ayer a ver porque este, este lo usé ayer bueno Voy a arrancar con eh, Aries. Si hay alguien conectado y quiere hacer una pregunta, este sería el momento. Puedo responder por sí o por no, hacer un horóscopo rapidito. Obviamente hay que mandar una donación. Si no, arranco con Aries. Acá en el chat está el super chat. Y si no, está mi alias de Mercado Pago, para gente que es de acá, de Argentina. Bueno, voy a arrancar entonces. Son horóscopos signo por signo. Esto igual queda grabado también para que después lo puedas volver a ver. Vamos a ver Aries. ¡Ah! ¡Oh! Salió una carta de bienestar. Me mata porque ayer había salido esta carta de que tiene mucha gente bebiendo. A muchos signos le salió mucha gente bebiendo. Bueno, para Aries salió una carta de bienestar, entonces. ¿Ves? Bienestar. Es una persona que está disfrutando de los placeres. Con una caña de pescar en la mano. Bueno, dice, bienestar, inspiraciones. Constancia. Nostalgia y alegría. Uh. Bueno, lo que dice acá entonces es... A ver, hay gente de Aries, como digo, ¿no? Que el Quirón está ahí arriba. A algunos les afecta el sol, a otros les afecta el Venus. Depende de dónde tienes el Venus y todo eso. Pero bueno, parece ser que Aries siempre viene con esta nostalgia de necesitar eh, sanar algunas cosas. Con respecto a la inspiración, a lo que te inspire, a lo que tengas ganas de hacer, tenés que ser constante, dice, o vas a ser constante, porque esto es más, más futurista este tarot. Y dice que vas a tener alegría luego de una nostalgia. nostalgia. O sea, como que vas a encontrar bienestar, Aries, o ascendente Aries, ¿no? Eh, bueno, nostalgia, alegría, y personas bebiendo. No sé cómo se ve el filtro ese. A ver, ¿qué más sale? Bueno, acá sale otra vez una persona bebiendo. viendo, nada, no, tiene yo juego con esto. Eh, siete copas salen, mira. Están... Es una persona que le está dando la espalda a algo. No sabe muy bien qué hacer eh, para Aries, ¿no? Es como si fuese que luego de esta inseguridad hay más seguridad, sobre todo para energía femenina. Esta reina de bastos es la típica brujita, tiene el gatito negro que a mí me encanta. Representa claramente a una mujer de Aries. Eh... Si no, obviamente, es una energía femenina, ¿no? La energía femenina es estar más receptivo o receptiva, pero arremangándose igual. Dentro de lo que es el tarot de las reinas en Rider, la reina de fuegos es la más empoderada. Ves que es una mujer que tiene un basto, que el basto es una energía de trabajo, de fuego, de pasión, eh, y está este girasol en la mano que tiene que ver con cosechar, ¿no? Entonces, Acá puede parecer, claramente, una mujer de, aire, de, de Aries, de Leo o de Sagitario. Y si no, es una energía de activar, pero no de un modo tan agresivo como haría un caballo, tal vez, sino que tiene que ver con tomar una decisión. Tal vez puede ser laboral o puede ser una decisión de arrancar con algo. Mira, salió la carta de la familia. Es como que se concluye algo, Mira, Este 10 de copas tiene que ver con una alegría. Bueno, me mata porque acá está bueno porque salen varios elementos, ¿no? Primero sale la indecisión, después sale eh, actividad. Puede ser actividad familiar, puede ser actividad con una mujer también y hay un cambio hacia ya directamente una cosecha, ¿ves? El 7 de oro claramente es una carta de cosecha y de tranquilidad económica, o de por lo menos ver, empezar a ver un resultado, ¿no? Luego de esta indecisión, luego de no saber quiénes son los buenos, quiénes son los malos, ¿no? Eh, se concluye una etapa, puede ser, si sos mujer aries, para una mujer aries se termina una etapa, o es una mujer que está estando mucho en familia, bueno, hoy es domingo, los domingos generalmente la gente se junta con familia, pero es... Que viene en el futuro cercano. Entonces, hay energía de familia, hay energía de felicidad, porque mira cómo están estas personas, ¿no? Es eh, una parejita que está jugando con los hijos. Y bueno, un cambio ya hace cosechar algo. Lo que era indeciso, entonces, eh, termina siendo algo más sólido, tal vez, ¿no? Y bueno, como decía, para Aries, bienestar, inspiraciones, o sea, si tenés un trabajo creativo, Vas a estar más inspirado o inspirada Pero es importante ser constante Porque siendo constante se te pueden ocurrir más ideas También, ¿no? Y bueno, sale la nostalgia Y después de la nostalgia, alegría Así que, hermoso horóscopo para Aries Nada que ver con el que salió ayer <risa> Bueno, por ahí, ¿viste? En un día hay gente que puede tomar decisiones claramente. Bueno, voy a seguir con Tauro entonces Así ya van quedando los horóscopos Tauro Ascendente Tauro. Mira, otra vez la botella. <risa> Son todos alcohólicos en este mazo. <risa> no, es, no, es, no, no necesariamente, ¿no? Bueno, la carta de la alegría para Tauro. Qué buena onda. Me gusta que salga esa carta. Tauro o ascendente Tauro. Tenemos alegría. Reflexiones. Suspiros. Constancia a través de la regadera. Uh -huh. eh, y sabiduría. Bueno, Tauro, ascendente Tauro, entonces salió alegría, reflexiones, suspiros, constancia, sabiduría. Bueno, la sierrita sirve para cortar. Entonces, Tauro, por ahí estás atravesando por un cambio radical o por un corte con respecto a algo y... Tal vez pensando que antes estuviste mejor que ahora, ¿no? Que antes fuiste más feliz o estabas más contento o contenta que ahora, ¿no? Porque dice la alegría y después se está reflexionando sobre... Al menos, Tauro, qué te hace bien y qué no te hace bien, ¿no? Entonces vas a estar eh, tal vez estudiando algo. ¿Qué querés que te diga? Porque dice acá... Algunos taurinos, viste, que son muy estudiosos. Bueno, tenemos... Como decía, suspiros, constancia y sabiduría. Así que, Tauro, no sé si estudias algo, eh, porque claramente acá puede ser una capacitación, puede ser un curso. Te recomiendo igual mirar las lecturas largas donde hablo de astrología. Ahora puntualmente estoy haciendo lectura de tarot nada más, ¿no? pero... Eh, para mí Tauro va a estar adquiriendo más conocimiento sobre esto que le interesa. Y otra vez sale la carta de ser constante. Eh, a ver, por ahí algunos taurinos, no todos, ¿no? es una lectura general, pero por ahí algunos taurinos no están muy bien eh, anímicamente, entonces adquirir conocimientos nuevos para les puede dar como más satisfacción ¿no? en este sentido. A ver Tauro, ¿qué más dice el tarot? Hola Caro, bueno dale, eh, si me mandas una donación te contesto Los horóscopos que estoy haciendo son rapiditos eh, Bueno, Tauro, tenemos caballo de espadas, 10 de bastos, 4 copas Mira ahí apareció Tauro, <risa> haciendo dinero ah. Bueno puede ser que algunos taurinos estén digamos haciendo malabares con su economía ¿no? A ver voy a sacar una más Sí, mira. Claramente, ¿eh? Bueno, Tauro, por ahí, mira salen muchos oros, salen muchos oros. Me acuerdo, ahora me acuerdo que la lectura extendida eh, había salido mucha, mucho movimiento económico. Bueno, Tauro, entonces, si estás pasando una mala racha económica y esto te entristece un poco, o por ahí es sentimental y lo que te hace feliz es hacer plata, digamos, vas a adquirir conocimientos nuevos en base a... Eh, algo que te ayude a vos a avanzar y a obtener mejores resultados. En cualquier cosa, puede ser en un hobby, en algo que te guste, en tu trabajo. Bueno, ayer me había consultado una chica que trabajaba de ventas. Por ejemplo, ¿no? suponete un ejemplo. O un trabajo independiente. Es doble voluntad que hay que poner, porque son objetivos que tenés todos los días. Entonces, una pequeña capacitación, para mí, sería muy importante. Posiblemente la hagas, que esto es lo que está saliendo. ¿Y sale qué? Estuviste muy aguerrido o aguerrida. Mira, de nuevo sale la carta de la apatía en este caso, en este tarot, ¿no? Es un cuatro de copas. Es una persona que está sentada abajo de una planta apáticamente. O sea, se le ofrece algo y no quiere. Por ahí vos ofreciste algo a alguien y esa persona no quiere o alguien te ofrece algo a vos y vos no querés, ¿no? Es general, obviamente, Tauro. Pero siento que has estado haciendo muchos malabares con peleas, tal vez, ¿no? Peleas, sobre todo. Pero bueno, acá tenemos a Tauro haciendo malabares con un nuevo proyecto. Por ahí, Tauro, como yo decía la otra vez, en Argentina muchas personas tenemos más de un trabajo, un trabajo y un kiosquito, o dos kiosquitos. <ríe> kiosquito se le dice a, eh, no sé, por ejemplo, suponete, trabajar de una cosa y en tus ratos libres, no sé, leer las cartas, suponete, ¿no? Trabajar de, en tu trabajo formal y en tu tiempo libre, hacer un hobby que por ahí te da algunos pesos, algunos... Pequeños, pesos. Bueno, entonces, Tauro, tenemos que ir. vas a estar haciendo malabares con algo nuevo y encima vas a aprovechar una nueva oportunidad. Pero es una nueva oportunidad que te va a traer plata, ¿entendés? O sea, pero en este caso estás estudiando la forma, la manera. Bueno, no sé, por ahí algunos taurinos invierten en el Bitcoin. ¿Viste que el Bitcoin están todo el día ahí analizando, haciendo estadísticas, qué sé yo? Pero bueno, vos, eh, creo que acá te estás capacitando para ver cómo puedes hacer para ganar más plata, sinceramente. Y vas a aprovechar una nueva oportunidad. Eh, pero sí, claramente acá se le da la espalda a una nostalgia y se está mirando hacia un nuevo inicio económico-laboral. Espectacular, encima va a haber plata en mano. ¿no? Bueno, Tauro, mandame una propina. Mandame platita. Bueno, eh, empiezo con Géminis. Tenemos Géminis, o ascendente Géminis. Hogar, secretos, ley... Mirá, una trompeta. La trompeta que le salió a Caro recién. Me muero. ¡Ah! Una trompeta. Y nostalgia. Bueno, Géminis sale. Hogar. Secretos. Ley. Presentimientos y nostalgia. Ojo que puede ser para Caro también este mensaje. ¿eh? Eh, sí, ya te contesté, Caro. ¿La, la viste? al mensaje de la respuesta era así Sí. Bueno, eh, estaba haciendo la lectura para Géminis, dice, hogar, secretos, ley, presentimientos, nostalgia y bienestar. Bueno, Géminis, eh, en este caso lo que dice es que le pueden estar pasando cosas dentro de tu casa, hogar o familia, eh, que tenés que guardar en secreto, ¿no? Algunos cambios, algunas modificaciones puede ser, o algunas cuestiones legales, mirá, hogar, secretos, ley, dice... Bueno, por ahí algunos tienen que hacer algún trámite con respecto a su propiedad, por ejemplo, o por ahí hay cuestiones legales involucradas dentro de casa, hogar o familia, ¿no? Y encima, Géminis, estás teniendo ya un presentimiento de algo que puede pasar dentro de tu casa, de tu hogar o de tu familia, y esto te entristece, pero son solo presentimientos. Son solo presentimientos nada más, vas a tener bienestar, me muero porque había eh, comentado que Géminis o Ascendente Géminis todavía está siendo eclipsada su casa 12, que es de fines, de finales, de culminación de ciclos y que aparte también se despiertan miedos, temores, presentimientos y acá claramente salió eso, ¿no? Me vuelvo loca con las lecturas. Eh, voy a aclarar un poquito más para Géminis o Ascendente Géminis. Hogar, secretos, ley presentimientos, nostalgia y bienestar. Más allá de que pueda haber algo que entristece un poco para Géminis o ascendente Géminis, vas a estar muy bien, dice. Se lee la carta de bienestar. Algunas personas pueden, no sé, trabajar con cocinando. Hay algo con la, con la olla, ¿no? Bueno, Géminis por ahí está cocinando un plan. <ríe> un plan que tiene que ver con cuestiones legales, ¿no? Más allá de que vos presientas que algo no va a salir, Puede llegar a salir. O vas a estar bien a pesar de todo esto, ¿no? Bueno, Géminis, te aclaro un poquito más con este tarot. Acá se le está dando la espalda algo. Uh, sale una carta invertida. Eh, uf. Puede ser que alguien, algún familiar, puede ser también, esté teniendo problemas de salud. Mm. A ver, puede ser que vos hayas sido traicionado o traicionada con algo que tenga que ver con casa, hogar o familia, ¿no? Wow, Géminis, se están terminando ciclos. Mira esta carta, tomala como te resuene, son cuatro espadas. Esto es la calma después de la tormenta. O sea, puede llegar a venir una pequeña tormentita, ¿no? Pero es la calma después de la tormentita. ¡Ay, no sé por qué! ¡Ay, Dios! Acá, tal vez un familiar tiene un problema de salud grave, ¿no? Y esto te entristece un poco. Pero sale la carta de que rápidamente va a pasar algo. Rápidamente vas a empezar algo nuevo, dice también. El mago es... Eh, Acá puede ser o medicina natural, o puede ser magia, o puede ser algo para ayudar a este familiar que no lo está pasando bien. Puede ser tranquilamente. Eh, o simplemente, que se termina un ciclo. tomalo como te resuene general. Y arranca un ciclo nuevo. Mucho más fuerte, mucho más eh, poderoso. Mucha energía... De, de que va a pasar algo rápido. No te digo un cambio radical, una evolución. Una evolución sobre el tema que te preocupa, Géminis. Bueno, lectura cortita igual, obviamente, ¿no? Tomalo como te resuene. Bueno, voy a hacer un horóscopo para qué viene en el futuro cercano para cáncer, entonces. A ver qué onda, cáncer. Recomiendo siempre mirar los videos grabados, recomiendo mirar los horóscopos en los shorts, es una solapita que aparece acá en YouTube. A ver, cáncer. Amor, ah, me encanta esta carta. Es un canario. Bueno, cáncer tenemos. Amor. Uy. Siempre que me alegro de que sale una carta buena, después se pica. Se pica mal. Amor, engaños, laboriosidad, luchas. ¡Uy! Enmienda. ¡Qué mal que la estoy pasando! <ríe> cáncer, pobre cáncer. Bueno, hoy estaba viendo eh, un, un comediante conocido que me gusta mucho, que yo sé que es de cáncer, que lo sigo siempre, y había hecho un video donde volvía a trabajar en el tren, todo transpirado, cansado, agotado, renegando de volver de trabajar. Así que, qué garrón, porque realmente sale esta energía. Mira, te la voy a mostrar de cerca. Sale, amor. La navajita, engaños, amor, engaños, laboriosidad, luchas y enmienda. ¡Uf! Re picado, ¿no? Este trabajo, este amor también. A ver, eh, cáncer o ascendente cáncer. Sentimentalmente puede ser que ya eh, descubras un engaño o alguien te haya descubierto a vos, ¿no? Esto obviamente general, tomando como te resuene, pero sale que también encima de todo esto, eh, el trabajo... Es conflictivo, digamos, ¿no? Eh, acá aparecen espadas y látigos. <risa> oh, Dios! Fatal. Es un trabajo que realmente agota, cansa, estresa y encima te sentís como... medio que te pelean, ¿no? Acá puede haber peleas tranquilamente. Bueno, cáncer, eh, como dije, Quirón está siendo tocado por eh, Júpiter. Así que si has tenido algunos problemas de autoestima, algunos problemas, justo... Eh, ascendente cáncer, me acuerdo, mirar la lectura igual que hice hace unos días, que tiene a Quirón en el medio cielo. El medio cielo es de la fama, de la carrera, del suponete que vos estudiaste algo y trabajás de eso, significa eso. Entonces, tal vez te sentís que tu trabajo no es muy bien pago en base a tus conocimientos, suponete no, y esto hace que estés reactivo o reactiva. Eh, pero bueno, es un tránsito, es un tránsito cáncer, ¿eh? Todo pasa. Ah, a ver qué más sale. Bueno, acá, eh... quiero sacar un poco más. Mira, de nuevo la espada. No se ve nada, ¿no? Voy a poner más arriba. Cáncer o ascendente cáncer. Tenemos el rey de espadas, que es una persona... Eh... Ay, no sé, porque por ahí venías re bien, ¿entendés? disfrutando de algo, me muero. Mirá cómo salió este llorando. <ríe> Ay, Dios. No sé de qué me río, pero... Mira, salió este nuevo de espadas, ves, es una persona que está arrepentida. Puede ser que sí, que hayas sufrido un engaño, o alguien, o vos te hayas engañado a alguien, suponete, no, esto tomalo como te resuene. Si no, te, si no engañaste a nadie vos, con más razón. Eh, digamos, alguien se manda una y se arrepiente. Más allá de que haya engaños, luchas y peleas. Eh, hay arrepentimiento, sinceramente, ¿no? O simplemente puede ser insomnio por esto que no puede resultar como uno quiere. Mira, la carta de la laboriosidad la es una persona tomando algo, tirando algo a la basura. O sea que realmente tiene que ver con que este trabajo, tal vez lo querés tirar a la basura, ¿no? Eh, es algo que no te gusta demasiado hacer. Y bueno, cáncer, ascendente cáncer, para mí, igual de todas maneras, el 9 de oros, el 9 de copas, perdón, tiene que ver con estar solo o sola tratar de por lo menos disfrutar un poco más con algunos amigos o amigas un poquito más de diversión hace falta acá pero tal vez si venías así esto se corta un poco y encima te ofrecen algo que realmente tal vez aceptaste y ahora estás arrepentido o arrepentida no o sea acá claramente la lectura termina con arrepentimientos luego de ciertas luchas y peleas bueno que sirva para prevenir cáncer obviamente son energías disponibles nada más eh... Esperemos que, que no se cumpla nada de todo lo que salió. <ríe> Me muero. Leo que va a tener a Lilith arriba, ¿no? Lilith en Leo. La luna negra. Las bichas sabias. Bueno, Leo. Leo o ascendente Leo. Vamos a ver. Uh. las luchas. Es que sí, algunos leoninos o leoninas van a estar... perdón algunos leoninos o leoninas van a estar con esto de no me importa nada, no me importa nada ¿entendés? más allá de perdonar y perdonarse como es el mensaje que salió acá hoy así te digo, ¿por qué? porque salió luchas, amistad aclaraciones fantasía y progreso bueno, algunos leoninos o leoninas como te dije, es un signo que tiene el don de brillar ¿no? si vos eh, mmm, a ver león Leo es un signo de la creatividad, ¿no? Entonces, si vos no haces nada creativo, puede ser que esto, eh, digamos, eh, te afecte negativamente. Entonces, Leo es un signo que necesita ser visto, ¿no? Es un signo que necesita eh, mostrarse en lo que sea que haga, brillar, aunque sea, no sé, eh, que trabaje, no sé, vendiendo diarios en la calle, ¿entendés? Hacerlo, eh, ser el mejor. Entonces, acá hay luchas con amigos o amigas. Por ahí, Leo, te sentís incomprendido o incomprendida. No se olvidemos que le, eh, Lilith en Leo va a traer rebeldía para todos en este aspecto de creatividad y de brillo personal, ¿no? Si no sos reconocido, te enojas. Si no sos reconocida, te enojas. Hay que ver en qué casa cae. Pero para Leo, puntualmente, puede ser que esto le traiga algunos problemas con algunos amigos o amigas porque justamente... Mmm, van a estar un poquito más rebeldes de lo normal. Y bueno, también hay aclaraciones, fantasía y progreso. Mucho movimiento. Puede haber algunos viajecitos para algunos de Leo, ¿eh? eh viaje por aire y viaje por las vías. <risa> bueno, es que sí, mirá, salió un globo aerostático y un tren. Yo jodo con esto, pero hay gente que realmente le pasa que se le cumple puntualmente con respecto al dibujito, ¿no? Entonces, eh, salen las luchas. Amistad, aclaraciones, fantasía y progreso. Eh, por ahí, viste, Leo, te pones en ese plan De que no te importa nada Y que vos lo que querés es cumplir tus fantasías Tal vez, como te digo, viste Por ahí fantasías con lograr cierta meta Cierto objetivo O cierta cuestión Y vos vas a ir como la máquina Como el tren Para adelante, para adelante Nunca para atrás, ¿entendés? Pese lo que pese Cueste lo que cueste Le pese a quien le pese Mirá, no sé por qué agarré este mazo Lo voy a agarrar Inconscientemente lo agarré Mensaje especial para Leo que, les, que tiene la serpiente y la luna negra arriba astrológicamente. Algo diferente. Tenemos la carta. Las nubes. El anillo. Uh. Ayer hice una lectura sentimental que. Había salido media rara para Leo, eh. Bueno, acá hay una mujer que mira. Bueno, no sé. Leo, capaz tenés una moto y pasa algo con tu moto también. Puede ser que pase algo con un medio de transporte o movimientos. Idas y vueltas, ¿no? Eh, pero independiente veo que este movimiento puede ser, acá hay un compromiso para los leoninos o leoninas que están en pareja o que tienen algún tipo de sociedad, porque el anillo no siempre es un casamiento, sino que puede ser un compromiso de algún tipo, ¿no? Algo con lo que vos estás comprometido, puede ser hasta una causa, simplemente, ¿no? Entonces, esta causa o este compromiso puede ser que se estanque, inclusive un poquito. Este es el tema, ¿no? Que siento que... Tal vez el modo de comunicarse, por ahí recibís un mensaje, eh, por ahí recibís una carta, un papel, un contrato, algo que no te permite tener este brillo que vos necesitas, que no te permite tener este protagonismo que necesitas. Pasa algo que, se, que te apaga un poquito la luz y ahí puede pasar cualquier cosa, porque más que cualquier cosa es un poco de tristeza. ¿Qué es lo que recomiendo para los leoninos? Que hagan arte o alguna cuestión que les permita mostrarse, ¿no? Bueno, mira, acá claramente será una energía femenina, por algo tenía que agarrar este mazo. Si sos mujer, Leo, puedes ser vos, si no, puedes ser una mujer muy importante dentro de la vida de Leo, que es tóxica. O sea, realmente se va a poner media tóxica la cuestión. ¿Por qué? Por querer hacer algo a toda costa, sí o sí, le pese a quien le pese. Entonces sale un compromiso que se oscurece, o algo que perturba, o que te sentís que no puede ser. Esto realmente es lo que, la sensación que me da. De todas maneras, por ahí Leo, viste, te vas a otra casa, porque el nido, la cigüeña es el nido, es... Ay, a ver... Acá puede haber gente que tiene problemas de adicción, inclusive, o gente que directamente es tóxica, ¿no? O gente que, los ratones por ahí, hay gente que por ahí, nos está asociado... La sociedad, como te digo, el anillo, es una sociedad cualquiera, puede ser un socio, puede ser una pareja, puede ser... un. Gente con la que vos te comprometes hasta por un proyecto o por una causa. Entonces, esto es tóxico. O sea, o por ahí no te da plata, ¿entendés? O por ahí no te, no te permite disfrutar pura y exclusivamente lo que vos quieras hacer. Acá eh, puede ser un hogar aguerrido, puede ser un viaje que inclusive no sale muy bien. Así que la cigüeña es ida y vuelta, es ida y vuelta. Es un ave que va y viene, ¿no? Así que puede haber movimiento, un viajecito o algo que pase con la casa. Esto, tomalo como te resuene, es muy rara la energía para Leo. Ayer también salió algo similar, pero es porque Leo, si no obtiene lo que quiere, puede generarse a sí mismo los propios problemas. Claramente, si sos mujer Leo, sos vos la que puede estar pasando por esta situación de toxicidad y de mucho enrosque, ¿eh? los pensamientos que sean poco claros, ¿no? Hasta puede ser um, que... Um, o si te enteras una mujer, esto está destruido y se va a cortar. ¿Por qué? Porque hay confusión, hay nostalgia y puede haber peleitas, así te lo digo. este Bueno, de todas maneras, vas a ir para adelante, sí o sí, siempre para adelante, Leo Muy loco este horoscopito, rapidito. Eso es lo que me llama la atención, porque salió primero la carta de lucha, igual de todas maneras después, salió la, la fantasía y el progreso. Para mí tiene más bien que ver con las amistades, con socios, no con un amor. Pero bueno, Leo, general, obviamente. ¿eh? Bueno, a ver qué onda. Virgo. Hoy subí una lectura para Virgo. Eh, es un flash, porque a Virgo le sale siempre también que tiene problemas con los amigos. Y resulta que miré una la carta astral de un ascendente Virgo y tiene a Lilith, esta luna negra, que yo digo que puede ser una mujer conflictiva, Claramente es una energía femenina, la luna, siempre la luna es una energía femenina. Entonces a Virgo le sale esta energía femenina conflictiva dentro de la, casa, de la zona de hogar, eh, grupos, clubes. Bueno, puede ser que algunos de Leo o ascendente Leo tengan, como es un signo que está al lado de Virgo, también tengan a Lilith en la casa 11. Hay que ver bien la carta astral, ¿no? Pero puede ser que les le resuene a los dos esa lectura para Leo. No bueno, porque, lo digo porque me acuerdo que la lectura para Virgo la grabé y la hice hoy y, y, y bueno, salió un horóscopo similar al de Leo recién. Una lectura general hice igual, vi todos los aspectos. Esto es un horóscopo rapidito. Bueno, sigo con Virgo entonces. Lo que quería comentar era eso, que, que miren la lectura que hice hoy. Bueno, Virgo entonces, vamos a ver Virgo. Energías disponibles para Virgo, a ver qué sale. Virgo, estamos con vos hoy domingo, ¿eh? hoy está la fortuna en Virgo, así que puede ser que Virgo me traiga plata o que me mande una donación. Es que sí, mis lecturas son gratuitas. Eh, bueno, dice secretos, Virgo, la llave, secretos, comunicaciones, la bicicleta, la llave, el barco, la bicicleta, diría un amigo, la llave, del barco, la bicicleta, los libros y la trompeta. Tengo un amigo de Virgo que toca la trompeta. Te juro. Bueno, eh, sale. La llave es secretos. Secretos, comunicaciones, prudencia, sabiduría y presentimientos. Secretos, comunicaciones, prudencia, sabiduría y presentimientos. ¿Y los presentimientos? ¿Qué pasa con los presentimientos? A ver, voy a sacar una más. ¿Presentimientos, confirmación? Bueno, a ver. Virgo, ascendente Virgo, tiene eh, la casa 7 en Piscis. Entonces muchas veces se transforma en su propio espejo y se, se pone en piscianos, ¿no? Son energías opuestas. Entonces, Virgo, acá se te, se te confirma de que lo que vos presentís es verdad. Tal vez viste la lectura y estás presintiendo sobre esta lectura que dije hoy que aparece una mujer ahí dentro de la zona de amigos. Bueno, lo que vos presentís... Eh, dice presentimientos y confirmación. Se va a confirmar estos dos presentis o intuís. Muchos virginianos son muy, muy eh, espirituales. ¿eh? No subestimes a los signos de tierra. Bueno, dice secretos, comunicaciones. Entonces, ¿ves? Para mí, eh, alguien te cuenta algo. Eh, charlas con alguien y te terminas dando cuenta de algo. Vas, vas a andar despacito en la bicicleta, pedaleando. <risa> Nada de andar rápido. Esto es despacito, Virgo. Móvete despacito como la serpiente, muy despacito, adaptándote a las situaciones, porque realmente lo que vos sabés eh, se confirma. Lo que vos sabés, acá ya no es presente. Es, a ver, es usar tu sabiduría para ayudar a la intuición. La intuición no es solamente tener tipo una bajada de un ángel que te dice un mensaje, sino que eh, tiene que ver con sabiduría. Por ejemplo, yo el tarot lo estudio lo estudio, hace 10 años que estudio el tarot, hace años que me siento y busco el significado de cada carta, de cada carta. Entonces no es que tengo una visión, no es que soy vidente como algunos que ni siquiera, ni siquiera te muestran las cartas, o sea que es incomprobable. Hay algunos que dan mensajes y horóscopos sin siquiera sacar una carta. Y vos decís, ¿de dónde saca la información? ¿La inventa o no sé? Bueno, a esto me refiero con el tema de Virgo, ¿no? Que la intuición también se trabaja, digamos. O sea, uno habla en base a sus conocimientos y a su cultura. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque sale el libro con los anteojos. Esto es, Virgo, vos eh, hace un montón de tiempo que venís estudiando una situación. Esto tomalo como te resuene, ¿no? obviamente. Vos pues estás evaluando detalladamente a alguien y, bueno, tenías razón. ¿Qué más sale para Virgo o Ascendente Virgo? Uh, bueno, una transformación. Muerte. Bueno, como yo dije, conozco algunos virginianos que han perdido amigos, que se han ido a otro plano. O sea, físicamente, ¿no? Literal, la muerte. Pero bueno, esto es algo que perturba, ¿no? Mentalmente. Sin embargo, luego de algo que se cortó esto puede ser en cualquiera de los aspectos para virgo hay un corte radical y hay un nuevo inicio alguien se comunica alguien te ves esto que te confirman esto es verdad el emperador es algo que te da más seguridad mira ya te digo hay una mezcla entre lo espiritual y lo racional el emperador es ya eh, confiar más en uno mismo también, ¿no? O sea, realmente te das cuenta que tenías razón sobre esto y ahora vas a andar más seguro o más segura en base a, a lo que pensás, sentís, querés hacer. El emperador es alguien que, que vibra con energía masculina, obviamente. ¿eh? La energía masculina es hago esto y estoy seguro de que va a ser así, ¿entendés? Tal vez algunos virginianos suponete quieren lograr algo y están haciendo meditaciones, decretos, afirmaciones pero no solamente es rezar, digamos, o hacer una meditación, sino que también es todos los días hacer algo para que esta meta se concrete, digamos, ¿no? Tomalo como te resuene, Virgo, pero me da la sensación que luego de un final que ya siempre le sale esta carta a Virgo, siempre, siempre, siempre. Son ataduras mentales, Virgo. O sea, hacete limpiezas energéticas, meditación, todo lo que vos quieras, pero algo tenés que hacer diferente hoy, acá y ahora, para avanzar y salir de esta situación que vos solo o vos sola sabés qué es, ¿no? Acá hay impedimento de moverse de cualquier tipo. La única manera de salir es utilizar tu mente a tu favor. Y claramente acá, no sé, algunos, ya te digo, están haciendo algunos rituales mágicos, no sé de qué, pero ya tiene que ver con manifestar algo sólido, que da más seguridad. Acá también puede aparecer gente de Géminis. Hay energía de comercio por ahí, viste, no sé, es estudiar las maneras de cómo tener más clientes por ahí no es solo poner un mantra para tener más clientes sino que directamente ya es cambiar la estrategia para estudiándola ¿no? puede ser para traer más clientes puede ser para no sé para los tan solos o solas cómo conocer a alguien lo que sea en el aspecto que a vos te interese digamos pero creo que la salida acá es eh, Es una mezcla entre espiritualidad y realismo bueno Virgo general obviamente no mensajito extra aparte del que hice hoy Bueno, si nadie hace ninguna pregunta, sigo con Libra entonces. A ver qué mensaje dice el tarot para Libra hoy. A ver, Libra. Vamos a ver. Tenemos aclaraciones, hogar, la olla. Estás cocinando, Libra. Estás cocinando. Bueno, eh, aclaraciones, hogar, reflexiones inspiraciones y la trompeta otra vez. Que hay gente que toca la trompeta acá conectada en el chat. No, es un chiste, es un chiste. Bueno, puede ser, qué sé yo. Yo en Capital tengo muchos amigos que tocan trompeta, que les gusta la música ska. Entonces, bueno, tocan la trompeta. Dice, aclaraciones, hogar, reflexiones, inspiraciones y presentimientos. Wow, estamos todos reintuitivos intuitivos, ¿eh? Presentimientos, amistad. wow Libra o ascendente Libra, presentís... Ay, a ver, ¿por qué? Oh. Por ahí pensás que un amigo o una amiga te mintió en algo, viste O te engañó con algo. Estás reflexionando mucho sobre algo que pasó en tu casa. O vas a pensar mucho sobre algo que pasa en tu casa, o en tu hogar, eh, o en tu familia, ¿no? Dice, inspiraciones, presentimientos, amistad y engaños. Bueno, Libra, tenés cuidado con tus amigos, con tus amigas, no sé con quién te juntás acá, de seleccionarlos muy bien. Mira, se cayó una carta de pena, de apatía, de tristecita. Eh, por ahí alguien te ofrece algo o alguien te dice algo, te cuenta algo que no le crees. Estás muy eh, no queriendo aceptar esto que puede estar sucediendo, ¿no? Esto tiene que ver con hogar, casa, familia o amigos y o amigos, ¿no? No tiene que ver con el amor. A ver Libra, ¿qué más sigue? Dice éxito. A ver Libra, acá puede ser que estés necesitando ayuda de alguien o alguien te ofrece una ayuda, pero esta persona se va o desaparece o gostea. Mira, es muy loco. Te lo leo de nuevo. Dice, aclaraciones, hogar, reflexiones, inspiraciones, presentimientos, amistad y engaños. Amistad y engaños, Libra. ¿Qué le pasa, señora? Bueno, dice, cuatro de copas. Eh, a ver, simplemente siento que venías como sin energía, ¿no? Como muy cansado o muy cansada. De todas maneras, eh, tomás otro camino. Por ahí te encontrás con alguien, porque está esta persona mirando por allá. Esta otra está yéndose y esta otra está ofreciendo algo. Por ahí estabas sin mucha voluntad, bueno por ahí si estás en Argentina el calor te quita la voluntad que a veces hace como treinta y pico de grados, eh, puede suceder ¿no? que uno pierda un poco la energía sin embargo, alguien se comunica o te ofrece algo, mira, puede ser alguien artista acá puede ser alguien que tiene mucha energía juvenil, puede ser alguien de Pisces inclusive porque mira cómo está este pececito adentro de esta copa ¿no? entonces puede ser alguien que te inspire crea a nivel creativo que recibas un mensaje de alguien que te ayuda, sinceramente. Acá recibís una comunicación o pasa algo nuevo, ¿no? Siento como que primero estabas apático o apática. Después eh, pasó algo positivo. Después hubo un alejamiento. Después hubo comunicación otra vez sobre alguien que te ayuda o te da un consejo. O algo bueno pasa, ¿no? O vos ayudás a alguien. Pero esto es pesado. Y encima hay pelea también. Luchas. Bueno, Libra, no sé. Sí, sé. Acá tenés que tener máximo cuidado con el tema de con quién te juntás. Pasa algo con los amigos. eh. Máximo cuidado con esto. Todos vamos a ponernos como esta serpiente que salió el día de hoy. Súper astutos o astutas. Por lo menos los, los que veamos este mensaje ¿no? de hoy. Tremendísimo. Bueno, Scorpio, tenemos otra vez la trompeta. <risa> La trompeta, a ver, es un instrumento que tiene que ver con la carta del juicio final. Viste que la, la chica que preguntó por sí o por no, la, la trompeta es comunicación. Es, es un instrumento que en mitología espiritual la usan los ángeles para mandar mensajes también. Y justamente acá tiene que ver con presentimientos. ¿no? Esta, la trompeta viene saliendo últimamente en todos los signos. Eh, así que acá estamos usando todos nuestros lo que vos presientas cuando veas este stream. Si estás ahora conectado, estás como presintiendo algo, ¿no? Que alguien se va a contactar con vos o si alguien se contacta con vos, ¿cuáles son las intenciones, no? Acá estamos todos. Con el tema de los presentimientos a flor de piel. <risa> es que estamos en. Está el sol en Pisces y estamos, eh, Pisces es un signo muy espiritual también, ¿no? Intuitivo o intuitiva. Así que estamos todos con este temita de los presentimientos. Hay que andar con mucho cuidado como la serpiente, adaptándose a las situaciones. Eh, los mensajes de hoy son de perdonar, perdonarse, de soltar rencores y pensar en el hoy. Como digo siempre. Si pensamos mucho en el pasado, podemos sufrir de depresión. Si pensamos mucho en el futuro, podemos sufrir de ansiedad, ¿no? Así que bueno. Voy a seguir con Escorpio, entonces. Scorpio, sale. Secretos. Amistad. Ah, enmienda. Empresas. Y progreso. Oh. Bueno, Escorpio dice... Secretos, amistad, enmienda, empresas y progreso. Y vamos a estar todos peleándonos con nuestros amigos. ¿Cómo es la cuestión? Bueno, Scorpio, eh, el ancla es también anclarse a una situación, a un vínculo que por ahí no es de lo más conveniente. No necesariamente tiene que ser una pelea, porque si no saldría la carta de luchas. Acá es de algo que no te sirve. O oh, a ver. Por ahí Scorpio tiene algún amigo o alguna amiga que es tóxico, porque claramente sale la carta de la amistad. Y últimamente para Scorpio viene saliendo mucho, ¿eh? Mira, amistad y enmienda. Entonces, Scorpio o hacemente Scorpio, ¿qué pasó con tus amigos en un pasado? Porque vos guardás un secreto sobre un amigo o algo que pasó con un amigo o algo con los secretos, ¿no? Bueno, Scorpio es un signo muy introspectivo, así que puede ser que sepa cosas y no las cuente. Eh, sin embargo, esto, viste, como que cada tanto... Este puede ser vos o puede ser alguien de tu círculo, ¿no? Que cada tanto se puede meter un poquito el dedo en la llaga, pinchar un poquito. Pero bueno, hay cierto castigo. Por ahí un amigo te hizo algo y vos cuando podés le das una castigadita, ¿no? Por así decirlo. O al revés, o vos te mandaste algo y tu amigo o tu amiga cada tanto se aprovecha para... Puede ser manipular inclusive, ¿no? La enmienda acá en el látigo es eh, ya directamente dominar al otro en base a algo que sabe de vos o viceversa. Que Scorpio tiene esto. Eh, bueno, y salen las botas. Las botas y el tren. Por ahí te pones botas y te va a tomar el tren, ¿no? No, en serio, dice eh, empresas y progreso. Así que bueno, en el trabajo, Scorpio, vas a, a progresar igual, ¿eh? Acá puede ser que un amigo o una amiga te haya traicionado o algo así, pero bueno. Vos enfocate en el trabajo, que es lo mejorcito que tenés aspectado. Siempre salen las botas para Scorpio. Scorpio, cuando se lo propone, es un signo muy intenso y muy trabajador. Y aparte le gusta, porque, a ver, a Scorpio le rige en astrología el número 8, la casa 8. Que el 8 es el número del infinito. El 8, eh, dentro de los números angelicales, es el número de mayor abundancia, ¿eh? Scorpio. ¿eh? Y tu número es el 8. Así que vos enfócate siempre en tus recursos, en tu dinero, porque, bueno, las traiciones muchas veces son inevitables. A no ser que vos hayas hecho una traición. Mira, ya me iba. Es que me parecía suficiente. ¿Sabés qué pasa? Que siempre... Siempre sale lo mismo para Scorpio, pero voy a aclarar un poco más. Mira, me olvidaba de sacar este. Intuitivamente dije, bueno, ya está. <risa> A ver, escorpio, saco unas más, saco unas más. A ver, escorpio, o ascendente es escorpio. <risa> ¿Alguien se arrepiente de algo que hizo? ¿O por ahí vos te arrepentís de algo que hiciste, no? Mira, la persona llorando. ¿Arrepentido o arrepentida? Bueno, acá hay luchas, hay competencia, hay competitividad. Mira, ay Dios, ¿viste? ¿para qué? Dios mío. ¡Wow! Encima Escorpio Scorpio vas a salir triunfante, así te lo digo. Mira, por ahí vos te mandaste alguna con un amigo o una amiga, ¿no? Siempre sale lo mismo últimamente, o un amigo o una amiga se la mandó con vos. Mira, es alguien arrepentido, acá hay peleas, hay cinco personas, ves, peleando con los palos, no están construyendo algo, están viendo a ver quién tiene más poder. Y esta persona, mira, está agarrando las espadas, mirando a estas dos que están llorando, ¿ves? Acá alguien gana dentro de esta pelea, o de esta confusión, o de esta competencia, por ahí están, no sé, tómalo como te resuene, ¿no? Es general, es rapidito, y acá ya igual estás mirando otras opciones para eh, disfrutar, cagarte de risa, o, o obtener este, esta cuestión económica que sale acá que vas a avanzar igual en el trabajo, así que para mí eh, Directamente Escorpio, así te lo digo, el mundo está en tus manos. Es el don de, de, de si, si te pones las pilas de hacer dinero, Escorpio, ¿eh? Vos enfócate en esto. Bueno, voy a seguir con Sagitario, entonces. ¡Ah! La navajita para cortar el pelo. Ay, no, me encanta ese tarot, en serio, es un tarot español. Bueno, salen los engaños: engaños, hogar, sabiduría, las luchas y la bicicleta. Es que sí, o sea, yo te juro, eh, a veces puedes, cada uno interpreta el tarot como quiere, ¿no? Pero bueno. Eh, los símbolos y los elementos que aparecen, aparecen. Es inevitable. A ver, acá puede haber vegetarianos que trabajen cortando el pelo. ¿Entendés que está de, re de moda acá en Argentina tener barbería? Pero más allá de eso, la navajita significa engaño, ¿no? ¿Qué pasa con tu hogar? ¿Qué pasa con tu casa? ¿Con tu familia? ¿No? Puede ser que si alguien dentro de tu casa, de tu hogar o tu familia, te engañó, esto ya es algo del pasado igual. Más allá de todo esto, estás observando la situación muy de cerca y puede haber algunos. Problemas, algunas luchas, ¿no? De todas maneras, Sagitario siempre, últimamente sale... Oh, otro elemento punzante, la sierrita. Capaz ahí, Sagitario en los carpinteras No, en serio, eh, mira la sierrita. Sagitario, vas a andar con mucho, mucho, mucho cuidado porque vos ya te diste cuenta de que esta situación que te interesa o algo que estás viendo dentro de tu casa, de tu hogar o de tu familia... Estudiaste la situación y ya sabes posiblemente cómo tratar a alguna persona dentro de tu ambiente familiar, suponiendo que sea medio tóxico o tóxica. Entonces vas a andar despacito. También te recomiendo andar en bicicleta en serio, de verdad. Bueno, por ahí estás estudiando recetas de cocina. No, en serio. Bueno, puede ser, qué sé yo. Pero de verdad, sale el hogar y la sabiduría, ¿no? Entonces por ahí algunos agitanianos estudian desde su casa y y algo les impide hacer alguna cosa. Por ahí algunos sagitarianos trabajan desde la casa y ahí pasa algo en la casa que se complica, digamos, no avanzar. Hay que andar con mucho, mucho, mucho cuidado. Mucho, mucho, mucho cuidado. Porque está complicada la situación. Despacito, aquí. Siempre despacito. Bueno, tenemos dos de espadas. A ver. Mira, hay un corte acá, ¿eh? Un cambio radical. Hay una pelea que. Saca la luz un montón de cosas. Hmm. Queda gente llorando encima. ¿eh? Acá puede haber una gran discusión. Tal vez, no sé, malo como te resuene. Porque es una pareja junta, mira sea, La reina de oros con el rey de oros. Claramente es una pareja junta. Sagitario, si estás viviendo ya con alguien, puede haber una pelea grande. Eh, o, no sé, entre tu papá y tu mamá, qué sé yo. Entre una pareja puede haber una pelea fuerte. A ver qué más sale el Sagitario, me entrega. Uh, va a costar superar esto. El 9 de bastos es ya quedarse sin energías. Ya sin energías. A ver, Sagitario, tomalo como te resuene. Acá puede ser vos eh, esta mujer que en el pasado hizo lo que quiso y encima se cortó una situación. Porque la reina de bastos puede ser claramente una mujer Sagitario, si no puede ser una mujer muy importante en tu vida, que puede ser de Leo, Sagitario o de Aries, ¿no? Y aparece un hombre de Tauro, Virgo, Capricornio, mirando a este 9 de. Mirá cómo se miran. Al 9 de bastos. Entonces, realmente. Yo siento que hay alguien acá que tiene que sanar algunas cuestiones. Por ahí hubo una separación previa entre parientes, familiares o dentro de tu misma casa y ahora se está tratando de recuperar la situación. La clave acá es ir despacio, no querer apurar a nadie, no dejar que te apuren, digamos, ¿no? Eh, cualquier cosa que se quiera solucionar es despacito, inclusive tomando tiempos... De soledad, ¿no? Eh, y el arte de respirar. Contar hasta 10 antes de hablar, porque acá puede picarse en cualquier momento, en cualquier momento. Igual, Sagitario, obviamente, si querés que miro tu carta astral, vamos a ver dónde tenemos a Leo, Lilith transitando en Leo, y por qué hay tantas peleitas, ¿no? Obviamente, general, tomo como te resuene. Si querés una carta astral con tránsitos, búscame en Instagram. perla punto tarot Bueno, voy a seguir con Capricornio. Mensaje horóscopo para cuando veas esta lectura. Capricornio, Capri. Ayer hice una lectura sentimental, salió re picante también para Capricornio. A ver qué se cayó. Inspiraciones y fantasía. ¿Se ve? No. Ahí. Inspiraciones y fantasía. Es una velita que se apaga, ¿eh? Son ideas que por ahí no, no funcionan demasiado. Igual, más allá de esto, te digo. ¡Ay, estoy ocupada! Me asustaste. Mira, justo. Se apaga la vela. Eh, ¡Ay, qué cagazo! Digo, bueno, por ahí a algunos que le pasa también de que aparece gente y los interrumpe constantemente. Ayer me pasó lo mismo. Pero es porque estoy conviviendo con gente. Bueno, entonces, todo lo que vos quieras hacer. Por ahí estás re inspirado y alguien te interrumpe, ¿viste? Como me acabo de pasar a mí, Capricornio. Bueno, dice, inspiración fantasía. O sea, si te falta estímulo para hacer algo, si no se te ocurre ninguna idea, creo que tenés que ser un poco menos terrenal, en este caso. Eh, soñar un poco más. Eh, a ver, ¿cómo te digo? Proponerte alguna meta o algo así. Eh flasherla, como decimos acá en Argentina como para... que esta velita se vuelva a prender Uy. esta velita se vuelve a prender y dice, pasiones, constancia y nostalgia oh. pasiones, constancia y nostalgia engaños Uy, capri acontecimientos, yo saco más porque me reintesa bueno, Capricornio, mira, lo que te apasiona. ¿Qué te apasiona en esta vida? ¿Cuál es tu pasión? No sale igual la carta del amor. Así que esto, tomalo como te resuene, ¿no? Cuando veas este mensaje, ¿qué te apasiona? ¿Qué te apasionaba? ¿O qué te inspiraba? ¿O qué te inspira, no? Claramente. Bueno, esto puede traer nostalgia. Puede ser que se te haya cortado la inspiración directamente, como me pasó a mí recién. <ríe> y bueno, dice, nostalgia y engaños. O sea, realmente... Puedes estar muy triste porque te sentís engañado o engañada por alguien, ¿no? De todas maneras, de todas maneras, luego de un engaño, va a haber, va a acontecer el bienestar, mira. Acontecimientos, acontecimientos y bienestar, dice. Como oh, Capricornio, ¿viste? Acá hay que ser flexible con la serpiente. <risa> eh, sí, sí, sí, sí, porque um, hay que adaptarse a los cambios, a lo que pase, ¿viste? O sea, um, si algo te perturba, vos flasheala y seguí. Eh, es, um, digamos, hay que ser constante también con lo que te apasiona. Si te apasiona, no sé, pintar, pin, seguís pintando todos los días. Como dijo el Duki, eh, yo creo en la energía, pero la realidad es que todos los días hay que hacer algo. Si vos no haces todos los días algo, va a estar más difícil esta meta que se logre, ¿entendés? Eh, digamos, porque sale la carta de la constancia, ¿ves? Dice, pasiones... Constancia. Por ahí vos sos constante igual con algo y todo, pero se complica que se dé. Esto te entristece, ¿no? Bueno, aparece esta persona escaviando con su pata de palo. Hay que cortar con esto, ¿eh? este Más allá de eso, es una carta de nostalgia. Dicen que la gente que toma mucho alcohol eh, lo que hace es tapar las emociones tristes. Depende del vicio que tengas, es el tipo de dolor que tenés. Y no nos olvidemos que está Quirón, el sanador herido en Aries. Ahora no me acuerdo. Ah, sí, cae en la casa 4 para Capricornio. O puede ser que para algunos le caiga en la casa 5, que es del amor. La casa 4 es de la familia, así que puede estar tocándose dolores por cuestiones familiares, por la infancia, y también por un amor que puede haber engañado. ¿no? Entonces... Hay mucha nostalgia, sinceramente. Pero igual Capricornio, como te digo, siempre le vas a encontrar la vuelta para sentirte bien. Vas a encontrar bienestar igual de todas maneras. Vos tenés que ser constante igual. Puede ser que antes salga una vez, como ahora yo que estoy haciendo el stream y estoy sola. Eh, pero bueno, de a poquito, todo de a poquito, de a poquito vas a ir logrando bienestar. Dice, vos tenés que ser constante igual con esta pasión que tenés. Lo que te apasiona vos, más allá que por momentos estés triste, vos mandale mecha. Porque tarde o temprano vas a tener bienestar, dice acá. Eh, a ver, Capricornio, ¿qué más sale? Quería ser optimista a toda costa, pero en serio, te juro, si la carta te la muestra y salió eso. Bueno, mira. 8 de bastos. Mira, otra vez. Gente brindando. Las siete copas. ¿Se ve? Bueno. A ver, Capricornio, porque siento como que antes estabas muy contento o muy contenta con algo y ahora ya hay como una indecisión, como te digo. Por ahí puede ser que estés intentando hacer algo nuevo y como ya intentaste otras veces y no te salió, esto te impida continuar, ¿entendés? O que hay miedo a sufrir o que hay miedo a que algo no salga, ¿no? Y hay un estancamiento. Un estancamiento. El colgado también es... Entender que sin, tenés que ver las cosas de otra manera es urgente. Porque el colgado eh, se pone cabezas para abajo para ver las cosas de otra manera, no? Solamente viendo las cosas de un modo distinto, mira, Capricornio, te recomiendo dar vuelta a los muebles de tu casa. Si vos trabajás siempre desde tu casa, suponete, o, o hay algo que hagas siempre desde tu casa o algo así, tenés que cambiar, no sé, cambiar la cama del lugar, suponete. Poner la, la cabeza de la cama para el otro lado. Vos te despertás y ya vas a ver las cosas de otra manera. Es un ejercicio, pero claramente acá tiene que ver con lo mismo. Como que parece ser que Capricornio no sabe quiénes son los buenos, quiénes son los malos, eh, y encima hay mucha pelea y discusión, ¿no? Pero es más bien por cuestiones de nostalgia, por decir, por decir quiero que esto sea y no se da. Bueno, hay que dar vuelta a las cosas, ser flexible como la serpiente. Eh, y la templanza es paz, por favor, paz. La templanza es una carta de paz. Acá puede aparecer gente de Pisces, puede ser gente de Acuario, y acá te recomiendo meditar mucho. Para Capricornio en este caso sí es importante, porque Capricornio sí tiene el don de ser constante y de todos los días trabajar, pero acá hay que hacer meditaciones. Te recomiendo, si querés trabajo, google a afirmación para atraer dinero, google afirmación para atraer el amor, afirmación para, no sé, lo que sea. ¿Te interesa algún nicho en particular? ¿Querés emprender algo? ¿Lo que sea? ¿Estudiar? ¿Investigar? Y digamos, es muy importante acá que cuides tus pensamientos. De todas maneras, vas a estar más tranquilo más tranquila, obviamente. Eh, Tenés que manejar tus pensamientos. Y lo vas a hacer. En ¿No el Capricornio, si me da bolilla, lo puedes hacer tranquilamente. Mensajito entonces por Acuario. Acuario, otra vez, el hombre excavando con la pata de... <risa> Mirá. Nostalgia, dice. Acuario, hace mente Acuario. Nostalgia. Inspiraciones. La ley. La curiosidad. Progreso. Bueno, Acuario, de nuevo, ¿no? Una energía similar a la que salió recién. Tenemos... Acá claramente falta inspiración para un montón de gente. ¿Alguien te corta la inspiración? <risa> Me pasó recién. Seguía con lo mismo, empecinada. <risa> es que sí, porque mira. Cómo hablan las cartas. Es increíble. Agarran las energías de todo lo que anda alrededor. Dice, nostalgia, inspiraciones. Pero qué loco que la carta de inspiración es una vela apagada. Justo yo tengo una vela apagada, mira. Bueno, Acuario, un ritual de prender una vela. <risa> en serio dice sí, nostalgia, inspiraciones, ley laboriosidad y progreso Acuario, para adelante en el trabajo muy importante el tema de, si no tenés trabajo vas a avanzar en esto si no tenés muchos clientes vas a avanzar en esto eh, supuestamente marzo es un gran mes para todos así que acá trabajemos nuestros pensamientos primero con respecto a, cuest a cuestiones de ley o cuestiones legales encima, ay no sé porque capaz estás en un juicio laboral viste dice ley y laboriosidad algunos acuarianos por ahí tienen algún problema legal, qué sé yo. Dice laboriosidad y progreso. Así que más allá de que si alguna vez estuviste triste o si te venís, venís de estar medio triste porque querés que algo pasa y no pasa, vas a encontrar el equilibrio perfecto canalizando en, con tu trabajo. Capaz no estás muy bien sentimentalmente, entonces trabajas eh, y con esto eh, te empoderás económicamente, porque dice laboriosidad y progreso. Acá puede haber cuestiones legales, si estás esperando una respuesta o algo que tenga que ver con un juicio, eh, va a avanzar. Mira mirá cuántos oros, Acuario, qué envidia. Bueno, Acuario, compartí tu fortuna conmigo, mandame una propina. O sea, el 10 de oros. Wow, mucha energía familiar también para Acuario, ¿eh? Bueno, por ahí recibís plata de algún familiar. No sé... A ver, a través de algún trámite legal puede ser que, que recibas un dinero, ¿no? Eh, más allá de esto hay que tener mucho cuidado con las nueve copas que te, que, que te tomas siempre. <risa> no, en serio. Porque acá aparece gente viviendo, pero más allá de eso... Este nueve de copas es una persona que está sola. El nueve simboliza, representa el ermitaño también. Y tiene que ver en este caso con alguien que está solo, sola, disfrutando de los placeres de la vida, pero que en realidad no es tan cierto. ¿no? ¿Qué tan bien la pasaste? ¿Qué también la estás pasando? ¿Es verdad esto o no? A ver, puede ser que recibas algo a través de, de un familiar, en este caso. Eh, y bueno, se desconfía, realmente, sinceramente. Hay cuestiones acá de desconfianza. Bueno, igual ya termino. Hago la lectura de Pisces y, y terminé. Bueno, ya me están apurando acá. Acuario, termino con la de Pisces y listo. Estoy haciendo una lectura en vivo para el que me manda una propina. Estoy transmitiendo completamente en vivo. Bueno, hago la lectura para Pisces y ya con esto me voy. Bueno, hablando de Pisces, tengo una Pisciana acá que está dando vueltas. <ríe> Interrumpiéndome el stream. <ríe> bueno, último mensaje para Pisces y ya con esto me voy. A ver, ahora sale Pisces cortándole la inspiración a alguien. <ríe> bueno, mensaje. Último mensaje para Pisces, entonces... Tenemos reflexiones. Fantasía, aclaraciones, hogar, ¿viste? <risa> Comunicación, a ver, saco una más. Y éxito. Bueno, Pisces dice, vas a estar reflexionando sobre lo que te inspira, lo que no te inspira, vas a tener... Se te aclara algo con respecto a tu casa, a tu hogar, a tu familia y encima vas a comunicarte con algunos familiares. Exitosamente igual, ¿eh? O sea, el éxito al final. Pisces, al fin, una buena lectura, venía todo re mal antes. Bueno, Pisces tiene el don de fantasear, ¿no? Muchas veces le sale la carta de la fantasía, que es este globo aerostático. También simboliza algunos viajecitos. Por ahí viajas para encontrarte con alguien, ¿no? Inclusive. Bueno, atención a tu hogar, casa o familia, porque acá te vas a contactar con alguien, vas a tener una charla con alguien exitosamente. Este éxito final para Pisces, al fin una buena. La señora acá sirviéndole bebidas a los demás. el único signo que no salió es escabeando. Sale que Piscis le está sirviendo el escabio a otros. Bueno, último, última lectura. La rueda de la fortuna, Piscis. A ver qué sale. Mira, acá hay un cambio radical. Puede ser que tenga que ver con tu casa o ver familia. Pero mira, otra vez la carta de comunicaciones. Charla. Uy, se viene un viajecito para Piscis, ¿eh? Bueno, por ahí es qué pasa con el auto? Tomar la rienda de la situación para tener más equilibrio, sí, claramente. Mira barquitos por todos lados. Mira el barco acá también. El barco es viajecito. Mira acá hay un barco y acá en este sale haciendo malabares los dos barquitos acá atrás y este está dándole la espalda a algo con otro barquito acá atrás. Se viene un viaje, piscis, exitosamente. Esto puede ser con familia. Bueno, me encantó. Gracias por seguirme, suscribirte y por tu donación. Nos vemos en la próxima. ¡Bracitos!